Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Vamos a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte Es hoy que vamos a estar entregando los regalos de los niños, así que aquí hay una patrulla ayudándonos Quédense por aquí y espero que busquen el pañuelo, hoy no hay juguito, ni palomitas, ni refresquito Hoy es mucho llorar y llorar Mira, y así que tú estás trabajando. Yo eso no es para los niños. Yo necesito fuerza. Claro que sí. Y probando control de calidad. Ah, perfecto. Dios, ok. <risa> muy bien, bien eso. Ya llegamos. Vamos a ver, los niños nos están esperando. Ellos deben saber algo porque los vi corriendo y escondiéndose. Así que ellos están muy. Estás emocionado. Ahí. Estás nervioso poquito sí. Un poquito. Hemos llegado. Esta creo que es la tercera o cuarta vez que ya estamos en esta escuela y nada, estamos preparados. Ahora y vienen los de los varoncitos. ¿Cuántas niñas tenemos hoy? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, sí. niñas? Perfecto, vamos. Y Está bonita. ¿Te gusta? ¡Eh, hey, qué linda! Está muy bueno. ¿Cómo ven? Está bonita. ¿Te gusta? ¿Están aprendiendo mucho? Sí. ¡Qué bueno! Eso quiero, que estudien, que si estudian, van a llegar lejos, van a ayudar a los demás, van a poder tener una buena profesión, y van a ayudar a su país y a su familia, ¿ok? Nunca se les olvide que le pueden quitar todo menos lo que ustedes aprenden. Eso siempre lo van a tener. ¡Un aplauso! Muchas gracias, Un aplauso. Cómo se dice Una, dos y tres. Gracias. ¿Todos tienen juguetes? listo. ¿Sí? Todos tienen bien. Bueno, y recuerden lo que les dijimos. Bueno, pótense bien y quédense en la escuela, ¿ok? Sí. Maritza, te lo podemos llevar. Wow. ¡No te preocupes! Gracias. Lo que tienen que hacer es estudiar, ¿ok? Sí. Para que puedan siempre ayudar a su familia y a su país. Gracias. Y el año que viene lo quiero ver en la escuela cuando regrese, ¿eh? Sí. Acabamos de terminar de repartir en primero, segundo y tercer grado. Ahora vamos para lo que es cuarto, quinto y sexto. Ellos estaban como en shock así, así como que no se lo creían porque no, no, es, no es normal que a quien le llegue a su aula y le dé un juguete y un dulce y un dulce y una Yo merienda. Me ellos estaban muy por los cupcakes. Ellos estaban muy emocionados, estaban tan contentos y felices. Vamos Eso para allá, vale mucho. vamos a subir que me vienen a la escuela se lo merecen y una medita ahí me dije cuatro ¿Sí? gracias gracias mi cumpleaños fue la semana pasada y yo pedí el regalo que me trajeran regalos para los niños y me hicieron tanto pero tantos regalos que yo dije bueno yo siempre la idea era traer los regalos para ustedes para aquí para la república dominicana porque nosotros, a pesar de ser cubanos, tenemos casos aquí en República Dominicana y yo dije, de deseo de mi cumpleaños, lo que quiero que me regalen juguete para los niños ¿A ti, mi amor? ¿Qué hijo te parece a ella? ¿Cuántos varones nos faltan, profe? ¿Cuántos varones? Levanten la manita, los varones que faltan. Un, dos, tres, cuatro, cinco varoncitos. Cinco, es Llegaron los reyes. Ah, qué <ríe> es. Así que, uno, dos y tres. ¡Gracias! <ríe> una vez más. Además eh, está decirle que se <ríe> queden en la escuela, que estudien mucho y los quiero muchísimo. Muchas gracias. ¿Quién Pero le puede dar una palabras? bien. Este una palabra de agradecimiento, mi amor, Paola. ahora. Sí. Gracias por los regalos. De nada, mi amor. Se los damos con ya, mucho. Por... Amor. Estudien mucho, ¿ok? Porque eso es lo que van a poder llegar lejos y a donde ustedes quieran. Mi nombre es Jessica, soy maestra de aquí de la Escuela María Teresa Mirabal. Eh, doy clase en sexto grado de primaria y nada estamos muy agradecidos por la, eh, por la obra tan humanitaria que hace Camila. De antemano le agradecemos porque cada vez que viene los niños se van llenos de alegría, muy gozosos y queremos que el Señor la continúe bendiciendo para que siga eh, haciendo esa obra tan maravillosa. Se van con una cara diferente, se van muy contentos y regocijados por lo que ella ha hecho. Conocí a Camila en el 2017 creo aquí, ella vino y de verdad que se hizo